Una salada grande de Magariaga Oh, papá Venga Vení acá Bien, papurro! ¿A quién se lo dedicamos, amigo? Hey, para todos los muchachos que están pescando Vamos Muy bien, Jorge Vamos a mostrar un poquito el pescadito Este es el pescadito de la sala Qué pescadito, impresionante. Gracias Jorge. Laguna salada grande. Acá estamos con Mati, la cañita dobladita. Ahí le vamos a copiar pejerrey. Mati, dentro. Vamos, vamos Mati viejo. Vamos. Seguimos pescando en la Laguna.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 Grande Marian, ¿a quién se lo dedicás Mariano? A mi hijo. Vamos. A mi amigo allá, Silvio. Y allá está Agu, vamos Agu viejo. Listo. Seguimos pescando la Laguna Salada Grande de Mariaga. Bueno, en la Laguna Salada Grande de Mariaga. Con Manu que trae una, una captura. De qué pesca rey Vamos. Vamos Manu. Vamos. Primera vamos. vez en la salada Manu. ¿De qué, de qué pescadito tiene para Mariaga. Esa. ¿Es de la boquita? Seguimos pescando. Bueno, gente. No. acá estamos en la Laguna Sala Grande de Mariaga. Acá agarramos un buen pejarrey muy lindo pescado. Ahora lo vamos a pesar. 1 kilo 305 gramos Una bestia general Madariaga Salada grande Vamos Juanpi, Miren ahí Que no sabemos qué es lo que trae acá. Oh, nueva yeah. uh, Alto tarugo Era la despedida no? Este era para coronar el día Diego mirá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 Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias Dieguito por este gran trofeito. Gracias amigos. Seguimos pescando un ratito más. Vamos, tranca. Bueno, acá Guille acá dar otra captura. Tranqui, tranqui. Miren cómo tira, miren cómo tira. Oh, qué pescado! Esa Guilla, acá tenemos el tequilo, Guille. ¡Vamos Guille! Guille, acá está el de kilo, Guille. Mostrarle, va Qué pescado tiene Madariac. ¿A quién se lo dedica, Guille? A equipo ¿Y a la familia? Vamos. Terrible, terrible peje. Terrible pescado. Ahora lo vamos a pesar, pero anda cerca de un kilo, kilo 200. Anda este pescado. Seguimos pescando.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 Vamos, Enrique. Muy bien, Enrique. ¿A quién se lo decamos, Enrique? Este va para todo el grupo del quincho. Listo. Vamos, el quincho aguante. Matungo de Madariaga. Seguimos pescando. Bueno, acá estamos con Juan, que viene con una catura a caña doblada. Tres minutos peje. Juan, ¿a quién se lo dedicamos este? Gracias. Vamos, gallego. Esa de la cruz, chicos acá. Están como locos. Uy, perdón. Te acabo de pegar con el copa, Juan. Esa. bien. Venga, bien. Venga, compadrito. ¿A quién se lo dedicamos, Carl? Este pejerrey. ¿Es el gallego?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 Hoy nos ha pasado el trapo Claudio, ha pescar como loco Me duele el brazo loco que no quiero pescar más Acá estamos con el amigo Guillermo Protege Bien de la boquita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 dio muy buena pelea el pescado no alcanzamos a hacer el video cuando lo traía pero vamos a seguir ahí ah, impresionante wow. Abuel, te felicito amigo a quién lo dedica a quién se lo dedica el pescado a mi abuelo ¿Qué tal vamos seguimos pescando acá están otros muchachos vamos